Nosotros somos Cranion El poder del rock Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Donde vas a encontrar videos de nuestras rolas ...nuestras rolas... ...harta diversión... ...live sessions... ...todos los videos oficiales de la banda... ...ahí los puedes ver... ...tips, temas de más interés... ...las señoras Craneon... ...las señoras Craneon... ...ah, las señoras Craneon... ...hace mucho que no han venido... ...pero van a venir... ...y bueno, sobre todo... ...lo que queremos ofrecerte... ...es nuestra buena vibra... ...todo lo que hay dentro de nuestra alma... ...lo queremos compartir contigo... ...en este mundo... ...falto de amor... ...falta de esperanza... Falta de todo, de todo lo que debe de llenar y sustentar el alma. Queremos aportar nuestro granito de arena con consejos, con buenas vibras, alegría tips, no dejes de suscribirte de darle like, para que veas lo que tienen estos cinco personajes adentro, lo queremos compartir contigo, no te pierdas esto suscríbete, comenta, danos like, campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, muy agradecidos de antemano, y nosotros te esperamos, nosotros somos Cranion el poder del rock, nos vemos pronto